¿Cómo fueron las apariciones de la Virgen María en Fátima? Ave María! El 13 de mayo del año de 1917 ¿Quién eres? Vengo del cielo Tres niños pobres llamados Jacinta, Francisco y Lucía pastoreaban sus ovejas en un campo llamado Coba de Iría en el pueblo de Fátima en Portugal. A mediodía se reunieron para rezar el rosario. Os pido perdón. Os pido perdón por perdón, los que no creen, por los que no creen, los que no, creen, no adoran, no adoran, no esperan, no esperan. y no os aman, no y no os aman, y no os aman. Ellos tenían dos cualidades que los hacían muy simpáticos para Dios. Rezaban mucho a la Virgen y ayudaban mucho a los pobres. Y estando rezando, vieron que sobre el árbol cercano aparecía una señora muy bella, vestida de blanco, con las manos juntas y una camándola en sus brazos. Los invitó a que fueran a ese sitio a rezarle el día 13 de cada mes hasta el mes de octubre del mismo año y los felicitó por rezar por seis meses se les apareció el día 13 nadie les creía y las autoridades los echaron a la cárcel creyéndolos mentirosos todo fue una mentira es lo único que debes decir inventar una cosa así dios mío no se debe jugar con la religión pero los niños aunque recibían graves amenazas, no dejaban de decir que era la Santísima Virgen María. El 13 de julio, ella les mostró el infierno abierto y muchas almas que caen allí. Lucía narra así, de pronto vimos una luz como un relámpago y apareció Nuestra Señora vestida de blanco, más brillante que el sol, Llegó tan cerca de nosotros que quedamos dentro de una luz que la rodeaba, y ella nos dijo: Quiero que vengan aquí el 13 de cada mes y que sigan rezando el rosario todos los días para obtener la paz del mundo. Y añadió la Virgen: Es necesario hacer sacrificios por los pecadores. ¿Vienes a jugar con nosotros antes de comer? Hoy no juego. La señora dijo que hiciésemos sacrificios por los pecadores y que rezásemos el rosario. Es verdad que hasta ahora rezábamos el rosario un poco de prisa. ¿Cómo podremos hacer otros sacrificios? Pues vamos a dar nuestra merienda a las ovejas y hagamos el sacrificio de no merendar. Al hacer un sacrificio decir Oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores, y enseguida nos hizo ver algo muy aterrador, un mar de fuego y sumergidos entre sus llamas, muchísimos pecadores entre gritos de dolor. Yo, Lucía, di un grito de espanto que oyó la gente que estaba a mi alrededor. Si Lucía gritó aquel 13 de junio, en tanto que la gente no había visto sino una humareda, fue porque la Virgen mostró a los niños el infierno. Nuestra Señora con gran bondad nos dijo, muchos pecadores se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Cuando recen el Rosario, digan después de cada gloria, oh Jesús, perdona nuestras culpas, Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Y siguió diciendo la Virgen, Dios quiere extender por el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si la gente empieza a rezar más y dejar su mala conducta, llegará la paz. Si no dejan de ofender a Dios, vendrá otra guerra peor. Dios va a castigar al mundo por tantas maldades, con guerras, carencias y persecuciones a la iglesia. Vengo a pedir que cada primer sábado se ofrezca la Santa Comunión para pedir perdón a Dios por tantos pecados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones contra la religión. Y habrá muchos mártires y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Luego la Virgen dijo la tercera parte de su mensaje, pero esto es un secreto. El tercer secreto de Fátima, anunciando el atentado que iban a hacer contra el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, en el año de 1981. Este tercer secreto solo se reveló al mundo después del atentado. La Virgen se despidió y entre una nube desapareció en la inmensidad del cielo. El día 13 de octubre del año 1917 fue la última aparición. Nuestra Señora había anunciado que ese día haría un gran milagro. A mediodía llegaron los tres niños apareció el sol y en un momento las ropas de todas las gentes estaban totalmente secas después de varias horas de fuerte aguacero la mañana entera había estado el pueblo rezando el rosario llegaron más de 70.000 mil personas llovió desde las seis de la mañana todos estaban empapados pero seguían rezando había allí intelectuales comerciantes, obreros, religiosos y hasta ateos. Enseguida Lucía dijo, miren al cielo, y todos vieron que el sol se venía dando volteretas hacia la tierra. Esto sucedió por tres veces durante diez minutos. Todos gritaban y pedían perdón por sus pecados. Entonces el sol volvió a dar vueltas hacia arriba y quedó quieto. Todos vieron esto, hasta a 10 kilómetros de distancia. Había allí muchos periodistas. Enseguida empezaron los gritos. Uno decía, gracias Señor, era ciego y ahora veo. Otro gritaba, virgencita linda, ya puedo andar, era un paralítico sonado. Otro exclamaba, era sordo y ahora oigo. Y miles de pecadores dejaron su vida mala y empezaron una vida santa. Millones de personas van a Fátima a rezar a la Virgen. La imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima está en más de 30 mil templos en el mundo. Y ella recuerda a todos sus hijos lo que vino a pedir en Fátima. Ofrecer oración y sacrificios por los pecadores y dejar nuestros pecados que tanto disgustan a Nuestro Señor. Práctica. No quiero dejar pasar el mes de mayo sin conseguir prestar, recomendar o regalar algún libro que hable de la Santísima Virgen María. Por ejemplo, el de los tres pastorcitos que vieron a la Virgen, o por lo menos algún folleto mariano, como por ejemplo la novena bíblica a María Auxiliadora, a Nuestra Señora del Carmen, a María Rosa Mística, o en la Casa Cural. Puedo preguntar, ¿qué libro me aconseja el párroco? Oración final Del libro de las glorias de María de San Alfonso María de Ligor Dulcísima protectora nuestra Ya que el buen Dios te ha dado por oficio A ser mediadora entre nosotros los pecadores Y Jesús nuestro juez Te digo con Santo Tomás de Villanueva ella pues abogada nuestra Cumple este oficio para conmigo. No me digas que mi causa es muy difícil de ganar, pues yo sé muy bien que todas las causas, aun las más desesperadas, si tú las defiendes, resultan ganadoras. Si miro a la muchedumbre de mis pecados me desanimo, pero si pienso en tu gran misericordia y en el deseo incontenible que sientes de que todos tus devotos se salven, me lleno de gran confianza. ¿Quién se puede perder si tú le haces de abogada, de refugio y de madre o oh Virgen María? En tus manos encomiendo mi espíritu para que me ayudes a obtener mi salvación. Y no me cansaré de agradecer al buen Dios de haberme concedido esta gran confianza en ti, por la cual, no obstante mis continuas fallas y debilidades, Espero conseguir que tu Hijo, Juez Divino, me conceda su perpetua absolución. Un temor me aflige, oh Madre mía, y es que por mis infidelidades llega a disminuir esta confianza que he puesto en ti. Por eso te suplico, oh María, que por in el inmenso amor que tienes a tu Hijo, aumentes en mí la confianza en tu bondad, por medio de la cual espero conservar siempre mi amistad con Dios. Amistad que tantas veces he perdido por mis imprudencias Y conservando durante toda mi vida la amistad con Dios en esta tierra Logré ir un día a la patria eterna Y darte gracias y cantar la misericordia del Señor por los siglos de los siglos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Dios te salve María